¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, quinto juego de Epic Games, Alien Isolation. Corred, vamos, que se os escapa, alien. Cuidaros, sed felices y no olvidéis hablar a la luna. Chao, chao. I me, Really bad here, Verlaine. I think. I think there's something here.